Músicos, escritores, artistas plásticos y dramaturgos se reúnen en El Oficio de Crear, una serie producida por la Universidad Nacional de Entre Ríos.